Qué objeto, wey. No mames. ¡Ah, la puta hora! ¡Ah, la concha! Sí, freno de mano. Qué tipo con huevos que tenés, la concha. 17 de septiembre, sé que no me conoce. Pero en mi cama. Ah, sí, abro despacito. Para usar la videocámara, pulsa botón derecho del ratón. Ok. Tipo, se me relagué cada vez que lo vuelvo a abrir el juego. Bueno, veo que hay como camiones militares para correr. Eh, bueno, shift. No, no. Che, qué lento que corre el forro, eh. Hijo de puta. Para agacharte pulsa control izquierdo, ok. Hay gente, las cosas como son. A ver, ahí me parece que se entra por ahí, pero bueno, vamos a ver si puedo abrir esto. Sí, sí, sí, sí. No quiero gastar mucho porque supuestamente con las pilas y todo eso se, se acaban o no sé, no sé Bueno. No, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No, subí, subí, subí. Ahí está. Para sortear un agujero pulsa espacio mientras se mueve hacia adelante. Se hacía mierda, viste. Bueno. Para saltar, espacio, espacio dos veces Listo Ay, ay, ay, que juego de mierda ¿eh? ¿Por qué me hacen jugar juegos de terror así? Uy, cómo se me bajaron los FPS, güey Uy, boludo Uy, uy, uy, uy, Esto no es bueno, eh Ah, mira, ¿puedo hacer así o puedo hacer así? En plan, ¿vengo acá y hago así? Y me voy para atrás Ah, está bueno Bueno, listo bien, documentos documentos recopilados J, se actualizan en tu libreta ok, o sea, yo apeto J Apa. Eh, número de expediente, iniciales, no sé qué fecha de consulta, sexo masculino no, edad 19 años, estaba en terapia el paciente afirma haber provisado estados de sueño lúcido autodirigido se observa una actividad del motor morfogénico sin procedentes, la fase 4 del programa hormonal, diagnóstico la espirometría no reveló acumulación bronquial. La centrifugadora para hematos, hematocritos tampoco pudo separarlos en nitroid. ¿no? no sé qué. Se ve que estaban haciendo un experimento bastante turbio. ¿Sí? Vemos, ¿eh? Ya sabemos que. Ah. ¿Dónde es esto? Ahí está. Bueno, estamos con la máquina esa que dijo Pipa que supuestamente es una cagada. Porque. Bien. Bien. ¡No! ¿Por qué el chavo hizo... Ah. ¡No! ¡Ah, boludo! Creo que había algo ahí arriba, ¿eh? ¡Está cerrado! ¡Hay alguien ahí! ¡No! No, cómo vas a ser tan enfermo como para meterte acá, güey. Hay gente ahí todavía. Bien, guardando, ¿ok? No, no puedo. ¿Qué va a poder? Vale. Uf, librería. ¡Ah, el último! <risa> Ah, la concha de su madre, boludo. No, no, no, no, no. No, esto, no, esto. Esto no está bueno. Esto no está bueno, wey. Eh. Uy, no, la puta madre. Boludo. Me pone música, pero no sé dónde viene, wey. No, qué música del orto, boludo. ¡Para! ¡A ¡Ah! ¡Ah, mierda! No, boludo. ¡No! ¡Está vivo! Los variantes. Me dice que no entre, boludo, y bueno, yo no quiero entrar este gordo pajero que quiere jugar, boludo. Y sea, es como re choto porque estoy como re concentrado. Y se escucha ese grito y es tipo, no, madre. Qué wey. No, no me la... lo esperaba. ¡Ah! no, no! no, no, no, no. La puta madre! No me lo esperaba, pero ni en pedo. Cómo anda, Fachiro? I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Tienes una misión, dice, boludo. Uy, uh, ya me tiemblan las manos, boludo. Uy, boludo, me tiembla la mano del mouse, boludo, tipo, tenés que ver esto, boludo. Escapa del manicomio. Esca ¿Me tengo que escapar? Claramente por acá no es. Accede al control de seguridad para desbloquear las puertas principales. Ok. A ver. Eh, security room. Security room. Esta puerta necesita una llave electrónica. Uh, la puta madre. Sí, yo sabía que no iba a ser tan fácil. Man. Se ve que. Eh, eh, me gusta nada esto. Pisé toda la sangre, amigo. Mm. Qué asco. Va, ese va pisando la vista, resulte. Ay, abrí despacito, forro. Ay. Ah, es la otra puerta. Qué boludo que soy. Bueno, tengo que ir por acá entonces. Bueno, se ve que llave no tengo. Necesito la llave. Voy a tener que bajar. Ya ya me veo cómo es esto. Voy a tener que bajar. Ay, qué juego de mierda, Mmm, qué asco, amigo. Mmm. ¡No! What the fuck? Batería. What the fuck? Me cerraron la puerta en la cara, amigo. ¿Sale un counter ahí? Se ponía a jugar al counter, ¿viste? ¡No! ¡What the fuck! ¿Por qué había un brazo ahí, viste? Pobre flaco el que cagó eso. Cagaba un brazo, ¿viste? No que ver. ¡Uy, boludo! Ahí está. Eh, gracias, a Machego, wey, por el datazo ese. Porque se ve que sí, hay que grabar varias cosas. Bueno, como yo más o menos pensaba, hay que bajar a la concha de la lora por qué porque así es el juego de mierda no no hay que bajar vamos carajo listo nos refugio para arriba no está cerrado bueno eh, la concha ¿Esto, esto está cerrado bien bien bien eh, esto bueno acá el chavo se metió un ascensor viste no ¡Pero yo pido un ascensor, no, un chabón! Si sí, follow! A ver. ¿Qué onda, padre? ¿Quieres una selfie? Una selfie, acá estamos. No, no, rico chino, no, pará. Eh, notas, notas no tengo. ¡El testigo! A ver esto. Estoy hecho polvo. Tengo el cuero cabelludo repleto de fragmentos de cristal y un par de costillas rotas. No, pará, casi me mata un gigante deforme. Ah, igual que a mí. Parecía que alguien hubiera intentado abrir la cabeza con un puto rayador de que es... Mm, me, me lanzó a través de una cristalina y me dejó inconsciente. ¡Eh! ¿Pero eso es lo que escribí yo? ¡Ah! ¿Qué piloto <risa> ¡Ah! Es lo que escribí yo, literal, güey. ¡Ay, ey, Estoy todo cagado. ¡Ojo! Una puerta abierta. ¡Al fin, boludo! No sé si ustedes me lo dijeron en el chat, pero bueno, gracias. Lo encontramos de pedo, eh. Que queda clarísimo, güey. Eh. ¡Uy! Está lleno de gente muerta, güey. Uh, acá todos, todos se juntan a jugar al counter, güey. Acá sale un, un viciardo, güey. ¿Qué tengo que hacer, boludo? ¡Ey! Tengo que entrar ahí y decir, hola, ¿qué onda gente? ¿Cómo andan? Eh, nada, vengo a molestar un poco y... Permiso, ¿eh? Estoy en un lugar, tipo, ¿qué hago? ¡Oh! ¡Hola! ¡Eh! Flaco, eh, no hay nada ahí. Esa música, esa mu es hermosa, boludo. No, no, no, no, esto es una mierda. Tengo la tarjeta, eh. La llave electrónica. Gente, necesito ir a mear. Necesito ir a mear, eh. Necesito, necesito, necesito ir a mear, te juro. Bol no, no, no, no, no. Tengo que ir. Tengo que ir allá, güey. mira la cara que tiene ese chabón, güey. Este, este me va a agarrar el brazo, eh. Este me va a agarrar el brazo. ¡Ah! ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, amigo. ¡Ah! Listo, listo, seguí, seguí. Ah, menos mal. Ese me lo esperaba, boludo. Y por eso no me. No, es que no me va a dar tanto miedo, me cagué todo, boludo. ¿Puedo ser así? ¡No! ¡Re piola! ¡Buena! La cerraba la re piola ¿eh? Ellos mintieron No, amigo No, amigo No me la contés Sale un counter ahí, ¿no? ¡No! Encima, mira la cama ¡No! No me la contes No, no me la contes No, no me la contes No me la contes No me la contes No me la, no, me la ¡No! ¡No! ¡Oh! Ah, sos un fachero, ¿eh? Qué hijo de po... Uy, oh, no, no, no, esto es un... Ay, no, esto es un garrón Bueno, si ahí ya puedo salir No sé qué se fue. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Vuelve a poner en marcha el generador del sótano. Pero yo sabía que había que ir ahí, ¿viste? Yo sabía. Bro. Ah, mágicamente está abierto el sótano, Dani. Me están respirando ahí adentro, padre. Vaya, un poco más de ruido, ¿qué hace? Guardando. Bueno. Puta madre. ¿Por qué ese ruido random? En plan, me pones un tema así de repente y es tipo Chabón, al algo va a pasar acá, vale Música del orto, boludo Ay, boludo, es una mierda wey. Activa las dos bombas de gas y el interruptor principal para reiniciar el generador eh, Dos bombas de gas Y el interruptor principal, que es el que Apetó el pelado, de ese feo que tiene una cruz en el pecho. Nah, boludo. ¿Por qué le sacó la cabeza, Mira. Tan mal vas a estar, forro. ¿Qué es esa música? Eh, no, quiero, no quiero perder mucho tiempo con el tema de... ¿Sica sí, cae el orto, ¿eh? Pump room, ahí va. ¡Ay! Está re oscuro, boludo. No, no, no, esto es... Esto es una mierda. Bien. Bueno, algo más de río, era hacer? ¡Ay, no! ¡Ay, oh, qué música del orto, boludo! Ahí en el agua, güey. What the fuck? Ya voy cachando. Ya voy cachando, ya voy cachando. No puedo matar al, al, al enemigo, pero a ver, el hijo de puta ese te sigue. Bastante tranqui me lo tomé igual, ¿eh? ¿Viste como re controlado? ¡Ah! No me copa, no me copa un carajo, no me copa un carajo.